de la marcha es porque es, es por, como juntarnos como mujeres en contra de lo que es la violencia hacia nosotras, hacia madres, hijas, hermanas y bueno ahorita somos 37 porque son 37 los feminicidios que se han llevado de lo que va del año, hace rato nos comentaban que son más de 600 en lo que va de este sexenio pero ahorita estamos representando 37 que son de lo que está iniciando ya en este año hacer con las playeras es una ya la es, es, que es protestar por realidad, todos estos casos de feminicidios que no se han investigado, que ¿no? se han dejado a un lado y sobre todo pues tratar de, de, de hacer conciencia y de unirnos como mujeres, o sea, no solo porque por una ideología sino porque realmente se nos está ignorando en México, en Oaxaca y a Okay. <laughs>